Bajo la lupa. Detalles inéditos de esos días de incursión sindical, de nuestro ahora presidente de la República en Bolivia, que no descarta un referéndum para darle mar al país vecino. Es cierto que allá en Bolivia usted dijo, en, en, en un foro en el que estaba participando, dijo... Mar para Bolivia en, en un evento lo dijo ni ¿verdad? siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato lo dijo pero es su clamor de Bolivia no no pero usted es un boliviano lo dijo claro que lo dije en, en, sí, en, lo en, en ese evento usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria no porque lo porque lo tendría que ser es Pedro Castillo y una retórica bien aprendida en la Paz Bolivia el pasado sindical y el después presidencial. Le va a preguntar a los peruanos. Si el peruano, es el ¿El el peruano está de acuerdo. Tillo, tiene una conexión muy estrecha con Bolivia. Fue ese país el que escogió para realizar su primer viaje internacional durante su mandato. Estar en Bolivia es igual que estar en Chota, la cuna que me vio nacer, la tierra de donde vengo. Muchas gracias Bolivia. Fue recibido por amigos de antaño como el entonces Secretario General de los Maestros Rurales de Bolivia. Bolivia ha sido sin dudas el país que cobijó a Castillo Terrones desde las canteras sindicales. Todos sus viajes, previos a su gestión presidencial, tuvieron como destino ese país. ¡Voy para Bolivia! Perú hasta la actualidad da facilidades a Bolivia para el tránsito de bienes y personas. De hecho, carga boliviana sale desde hilo. Ninguno de estos acuerdos implica cesión de soberanía a Bolivia. La verdad es que es preocupante. A ver. La preocupación del, del artículo, perdón, del artículo, del, del, del reportaje, es, primero es Panamericana TV, un canal de, de muy buen nivel en, en, en Perú. Pero a ver, eh, lo último es lo que de verdad les interesa, la sesión de, de Mar para Bolivia en, en lo que sería ese sitio que se llama... Bolivia Mar que fue conseguido por Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori el tema el tema es que la preocupación de los peruanos va a estar por encima del presidente Castillo métanselo a la cabeza los peruanos van a evitar a como dé lugar que los sorprendan con una cosa de esto. cada viaje de delegaciones peruanas Por si ustedes no lo saben Salen Con La mandada también O el envío de agentes de inteligencia Si es a Perú Es a Chile o es a Ecuador Sobre todo Siempre, siempre ¿Por qué? Porque ellos tienen este, su, Sus preocupaciones Pero lo otro <coughs> que es lo que debiera preocuparle al país? Y lo decía Amílcar Bolivia ha determinado, ha determinado, se lo han reclamado a Arce Catacora cuando era ministro, Bolivia ha determinado que el que venga a Bolivia va a recibir este, eh, estadía, va a recibir viático, va a recibir todo esto. Y está en la en, en, en la ley. Entonces, ¿cuál es? ¿Hay algo de extrañarse? No, es que cuando viene de afuera entonces, hey, mira vos, ¿hasta dónde habían llegado? Mira vos hasta dónde ha mierda Fernando del Rincón lo hizo se lo comió se lo hizo bolsa claro Castillo es, es terriblemente limitado terriblemente limitado le hace un flaco favor a Perú eh, con su con su presencia como presidente y no porque a ver no porque sea eh, provinciano o, o un chalaco o un no no no tiene nada que ver eso sino por la porque el Estado peruano es un Estado de, de crecimiento del 9% anual y todas estas cosas, y con, con políticas muy claras, y aparece este tipo que apenas le entiende a algo, entonces, y que no se saca el sombrero y todas estas cosas, que creen que el símbolo, el símbolo que no te vas pues, a ah, la mierda.